La Declaración de la Independencia. Proceso histórico. En este recurso proponemos un recorrido histórico por los acontecimientos más importantes de nuestro proceso emancipatorio, procurando recuperar figuras y hechos significativos desde una perspectiva regional.